Seguimos. ¿Qué sociedades, aunque quieran, no pueden ser recico? Las que aparte estén en un fideicomiso o aparte estén en una AMP. Oye, Hacienda, me cambiaste a Recico, pero ¿qué crees? Estoy en una AMP, entonces no puedo ser Reciclo. Instituciones de crédito. Re, empresas grandotototas que son el régimen opcional de sociedades los coordinados hablo de la sociedad llamada coordinados, no sus miembros, agapes personas morales no pueden ser reciclo sociedades no lucrativas, pues tampoco, porque ellos no entran en este régimen de lucrativos Magali ¿qué ocurre si mi representante legal falleció? Y aún no se ha hecho la asignación del nuevo. Traes un problemón que no te imaginas. Que los socios deben de solventarlo lo más pronto posible. Primero, en este momento, ¿quién tiene el control? Perdón la frase. ¿El muerto? No. Primer punto. Hablo de términos mercantiles. Nombren a la voz de ya al representante. Porque si la sociedad sigue trabajando acéfala es decir, sin representante, aguas, ese es un problemón. Debe de haber un representante. ¿Por qué? Quiero pensar mal. Están trabajando con la chequera del muerto, con la firma del muerto, con los claves token del muerto. ¿Están haciendo eso, Magali? Eso es gravísimo. Muy grave. Vamos ahora a lo fiscal. En lo fiscal, nombren rápido un representante legal y veamos si corresponde o no que caigan en esos supuestos. Ok, correcto. Entonces, sin obligaciones no pasa nada. Te digo porque yo conocí una que se hizo eso y fue bien delicado. ¿Sabes por qué? Porque los herederos demandaron a la empresa por haber utilizado sus claves el token y demás del muerto. O sea, muy grave eso. ¿Qué pasó con flujo de efectivo? Desaparece. Todo ese capítulo desaparece. Ahora, las sociedades deben migrar a recicopemo, régimen simplificado de confianza de las personas morales. Mira, deben migrar a menos que caigan en las prohibiciones que te acabo de enseñar. En caso, pasan al régimen general. El aviso es el 31 de enero y el aviso, como les decía, es un aviso de actualización de actividades económicas. Oye, ¿y qué va a pasar si no me cambian o si me cambian? Si yo era acumulación de efectivo, acumulación de efectivo y no me han cambiado, ¿la autoridad va a poder cambiarme? Sí la autoridad va a cambiarme. ¿Cuándo? El primero de febrero. Pero solo a las que eran acumulación de efectivo. Las demás, a elegir lo que se nos dé la gana. ¿De acuerdo? Esta es la transición que ya habíamos visto hace ratito. Mis ingresos acumulables, lo que cobro en el 2022. Sí, pero si ya lo cobré como régimen general, ya fue Ingreso acumulable al 31 de diciembre, no voy a efectuar otra acumulación. Inventarios, mismo caso. Al 31 de diciembre, deducía costo de ventas. Y termino el 31 de diciembre y quedo con un inventario. Ese inventario lo deduje en el 2021, ¿no? Entonces, ¿qué hago con él? Cuando lo empiece a vender en 2022 voy a tener una deducción de los pagos y aparte una que se llama costo de ventas. ¿Voy a deducir costo de ventas en régimen? ¿Recico? Sí, de verdad. Vas a deducir costo de ventas. Vuelvo al cálculo. Estamos hablando de un régimen general que se vuelve recicopemo. Y tiene un inventario al 31 de diciembre del 2021, de 150 mil pesos. Y como Recicopemo tiene ventas, y va a tener una deducción llamada compras pagadas y costo de ventas del 2021. Las ventas, las cobre o no, yo debo de llevar un control donde revise cuánto es el costo de ventas. Y de ese costo de ventas debo de ver cuánto es mercancía del año pasado. Oye, si en enero vendo todo mi inventario del 2021, voy a deducirlo. Ahora, ojo con este punto porque está bien delicado. ¿Qué pasa si estos 150 mil no los pagué? Están en proveedores. Cierro el año. Y en enero, pago 150 mil. ¿Puedo deducir costo de ventas y compras pagadas? No. Porque eso se llamaría doble deducción. O deduzco compras pagadas o deduzco costo de ventas. ¿Dónde está el truco? En que si mi inventario al 31 de diciembre está pagado, se deduce vía costo de ventas. Pero si no está pagado, la parte no pagada, la voy a deducir cuando lo pague. Esto es la transición, régimen general, recicopemo. Oye, flujo de efectivo, olvídate de esto. Esto es cuando cambies de régimen general 2021 a recicopemo 2022. ¿Sí queda claro, claro esto? Y ya en 2022, todo lo que yo compre de, de mercancías te me va directo a la deducción directa. Claro, pagado, efectivamente pagado. Independientemente Ahora, del control de inventario que yo lleve. Correcto. Nada más que tendrás que identificar tu inventario el 31 de diciembre y de eso cuánto es pagado y cuánto es no pagado. Ok. Y las ventas que se declaran en el pago provisional como reciclo es sobre lo cobrado o sobre lo facturado. Sobre lo cobrado. Sobre lo cobrado. Ahora, fíjate, también va a pasar otra cosa cuentas por cobrar al 31 de diciembre tengo 150 mil de cuentas por cobrar, pero era régimen general, por tanto ya era el ingreso acumulable cambio al recicopemo lo cobro ¿es ingreso acumulable? no porque no voy a acumularlo dos veces ya lo acumulé en el 2021. Entonces le voy a decir al SAT. Mira, este recibo de pago de una factura del 2021 no lo voy a acumular en enero. ¿Sí? Ah, pero si hago un recibo de pago de una factura del 2022, ahí sí, no hay vuelta de hoja. Y si tengo un PUE de una factura 2022, también. Estos son acumulables. Pero donde hago un recibo de pago de una factura del 2020, 2019, 2021, yo no lo voy a acumular en Recicopemo, porque ya lo acumulé acá cuando era régimen general. Acumulación de efectivo, no veas esto. ¿De acuerdo? Natali, no quiero estar en reciclo porque no me conviene, por los anticipos de remanente. ¿Puedo presentar un aviso soportando la parte relacionada y diciendo que es socio representante legal? Mira, en primer lugar, cuando presentas el aviso de actualización de obligaciones, no te pregunta nada. Tú presentas el aviso. Y en el momento que la autoridad te pregunte por qué cambiaste, ya dirías este argumento. Pero primero hace el aviso. Ratifica que quieres quedarte en régimen general. No reciclo. ¿Ok? Esto pasaría también en la cobranza. Así como no puedo deducir dos veces, tampoco voy a acumular dos veces. No puedo deducir inventarios pagados. Tampoco puedo acumular cuentas por cobrar el 2021, que como era régimen general, las acumulé en el 2021. Eso es la transición. Aquí es donde les manejo que deben de llevar una cuenta por cobrar al 31 de diciembre del 2021, para que esas cuentas por cobrar, si eran régimen general, no las vuelvas a acumular. Oye, flujo de efectivo, ahí no importa. Si la cobras en 2022, aunque sean facturas del año pasado, acumulan. Oye, y si hago una reexpedición, te preguntaría, persona moral, ya lo acumulaste el año pasado. ¿Ok? Está apareciendo en la pantalla la encuesta de este curso. Hagan metrizas. Digo, perdón, contéstenla. Reglas para inventarios, ya te decía, lleva tu cuenta de inventarios, pagados y no pagados, para que determines. ¿Qué tanto puedes deducir y qué tanto no puedes deducir? La deducción de inversiones. ¿Qué crees, mi estimado? ¿Puedes deducir inversiones? Sí. Pero todo lo que venías deduciendo al 31 de diciembre de 2021 con los porcentajes de 2021, te los traes aquí y sigues igual. Oye, ¿y si compro bienes nuevos o usados en 2022 y le aplico deducción de inversiones a ah, los que compres en 2022, aplicales porcentajes de recicopemo, que son un poquito más altos que régimen general. poquito. Así que te diría, este es un beneficio, pues son un poquito más altos las deducciones de inversiones, pero solamente aplicables para los bienes de activo fijo que compres este año. Los ingresos acumulables son acumulables, como hablando personas físicas, régimen general cuando se cobren en efectivo, en cheque o transferencia. En ese momento se consideran efectivamente percibidos. Y si hablamos de cheques, cuando se cobre el cheque? Oye, si ves esto, se parece a mucho acumulación de efectivo, ¿verdad? Es que es la mismita regla. Es el mismo artículo, nada más lo cambiaron. Pero así son. Ingresos acumulables, igualitos que persona física cuando cobraba ingresos al cobro... Igualito que régimen de acumulación de efectivos. Cuando emitas el PUE, regreso a, los, a lo que les hablaba del CFDI 4.0. Cuando emites la factura PUE, cuando digas que lo cobraste con tu recibo de pago, o cuando hagas un PUE, que ojalá me paguen este mes, esa ya está cobrada. Deducciones. Y aquí es donde traemos el problema de las sociedades civiles que no pueden deducir anticipos. Dice la autoridad que aquí no aparece. Pues es cierto, no aparecen. Deducciones, devoluciones, descuentos y bonificaciones. Oye, quiere decir que según una nota de crédito es una deducción, momento. Solamente que hubieras acumulado el ingreso. Ah, dicho sea de otra manera, vendo, me pagan. A los tres días llega alguien y me dice: No me sirvió tu cosa, regrésame el dinero. Hay una devolución y hay un reintegro de dinero, es una deducción autorizada. Pero una bonificación, un descuento a crédito, de una operación a crédito, no es una deducción autorizada para Recicopemo. Solamente cuando la deducción implique devolución de dinero. ¿Qué otra deducción autorizada? Compras de mercancía y materias primas. Gastos. Alguien me dice... ¿Dónde quedó la nómina? Ahí donde dice gastos. ¿Sí? Gastos. Inversiones, intereses pagados y cuotas a cargo de los patrones del Links. Cuando vemos la última frasecita en este 208, se deslumbran muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos dice que los contribuyentes recicopemos considerarán gastos e inversiones no deducibles, como dice el 28. Es decir, todas las reglas de los gastos no deducibles, aplícalas aquí. ¿Qué reglas de los gastos no deducibles? Deducción de limitada de los gastos a prorrata, la deducción limitada de los vehículos de transporte, la deducción de los gastos de viaje, la deducción de los gastos de restaurantes limitada, todos los gastos no deducibles que tiene para régimen general, Aplica para Recicopemo. Los anticipos de rendimientos. Pues mira, en primer lugar, ya en las preguntas y respuestas, el SAT nos dijo que los anticipos no son deducibles. Para Recicopemo. Está bien. Pero tal vez, como estamos viendo, varios dicen: a mí no me interesa, yo lento a régimen general. Perfecto, en régimen general sí son deducibles. Entonces. Tal vez ni siquiera pueda elegir recicopemo. Me aplica régimen general. Y como régimen general, sí deduzco anticipos de socios. Si sí soy sociedad civil. Entonces, pues sí le ponen un gran cuatro, un gran problema a las sociedades civiles, recicopemos. A las sociedades civiles, régimen general, sigan como están hasta ahorita. ¿Qué requisitos debo de cubrir para deducir? Si veo el 210, ¿qué crees? ¿Se parece mucho a lo que existía en acumulación de efectivo? ¿Cómo se parece mucho? Está efectivamente pagado. Aquí de decir que debo de pedir una factura PUE. Que la factura PUE diga si la pagué en efectivo, en cheque o en transferencia. Que me den mi PPD. Que estas erogaciones estén relacionadas con el negocio. Que sean estrictamente indispensables. Ay, esa frasecita. Bueno, que sean estrictamente indispensables. Oigan, ¿Qué tanto crédito les dan sus proveedores? Porque hay gente que nos da mucho crédito, pero si alguien te da un crédito amplio, cuatro o más meses, lee por favor esta disposición, recicopemo. Si eres un recicopemo que te dan cuatro meses de crédito y pagas con cheque, corres el riesgo de que sea no deducible. Entonces, págala con transferencia. Porque la disposición dice que si entre la fecha del CFDI y el pago pasaron cuatro meses y la pagas con cheque, es no deducible. Si la pagas con transferencia, no hay problema. Hablo de créditos amplios. Cuatro meses. ¿De acuerdo? Que se resten solo una vez. Como es un requisito nada más restarlos una vez, por eso hay que hacer el cálculo de inventarios. Hay que hacer el cálculo de los gastos. Porque a lo mejor en proveedores no nada más tengo <coughs> cuentas de inventarios por pagar. A lo mejor tengo gastos por pagar. Cuando los pague en el 2022, serían no deducibles si ya los deduje en el 2021. Reglas de deducción de seguros y fianzas. Que sean obligatorios. A ver, señores, yo sé que por aquí hay algunos transportistas. Señores transportistas, si tienen un permiso, están obligados por comunicaciones y transportes a tener una póliza de responsabilidad civil. RC. Busquen dónde está esa póliza, qué afianzadora o qué aseguradora y qué número de póliza es. ¿Para qué sirve? Cuando llenen el complemento carta aporte, ahí les dice póliza RC. ¿Qué quiere decir RC? Responsabilidad civil. Ahí van a poner la póliza responsabilidad que tienen. Oye, no la tengo. Ay, oh, Dios mío, ¿cómo que no la tienes si estás obligado? Acabas de elegir que eres un transportista de comunicaciones y transportes y no tienes prima de seguros de responsabilidad civil. Olvídate de la carta aporte Tres un problema con comunicaciones y transportes. Debes de tener por de seguro vigente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si pago en parcialidades? Si pago en parcialidades, ¿qué deduzco? La parte que efectivamente pago. Excepto bienes de activo fijo. ¿Por qué excepto? A ver, señores. Esta parte me encanta. Porque mucha gente... Da anticipos de todo y dice, es deducible. Me encantó un vehículo que vi en 250 mil pesos. Obviamente masiva. Y me dice mi agente que le dé un anticipo del 20%. Y lo demás está financiado. Pago el anticipo el 22 de enero y el 2 de febrero me emiten la factura. ¿Qué tipo de vehículos? Se las voy a poner facilito. ¿Es una marca? Señores, ¿Cuánto es deducible en enero? ¿Y cuánto es deducible en febrero? ¿Saben cuánto? Ninguna de las cantidades que están viendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque esto se llama activo fijo. Y como activo fijo, ¿Cómo se deduce? ¿En base a lo que pago? No. ¿Cómo se deduce? Deducción de inversiones. Y tengo que multiplicar los 250 mil por mi porcentaje máximo entre 12 y el porcentaje le pongo que multiplicar por un factor de actualización. Y ya saben, el último mes de la primera mitad del ejercicio, entre. Oye, ¿y eso que pagué que es no deducible? No deducible. Oye, ¿y el IVA? El IVA es otro boleto, señores. Estamos en ISR. Para ISR, esto no es deducible. Esto no es deducible. Esto sí es deducible. El cálculo de deducción de inversiones. ¿De acuerdo? No el pago del activo fijo. No. Deducible la deducción de inversiones. Por eso son reglas particulares de deducción. Oye, hay un problema en este 210. Dice que cuando yo deduzca, debo de tener el XML. ¿Cuándo? A más tardar el día en que deba de presentar la declaración patrimonial. De verdad, declaración provisional. Ah, quiere decir que yo, el 17 de febrero, ya debo de tener todos los XML del mes de enero. Los que voy a deducir, los que voy a acumular, todos. A más tardar el día 17 de febrero, cuando declare enero a más tardar el 17 de agosto cuando declare enero a julio así están las reglas señores artículo 210 oye no me dieron la factura me dicen que va, la van a dar pronto no deducible no deducible contador Pero... y si, si compro materiales y resulta que, que no, no tienen existencia y me hacen una factura por anticipo de bien ¿ahí qué procede? Anticipos a bienes de activo fijo, ya te dije, no deducibles. Anticipo de bienes que tú vas a comprar para revender tampoco. ¿Cuál Aunque sería la clave? PDI. No te facturen anticipo. Si estás pagando para que te den 20 toneladas, ¿qué te factura 20 toneladas? Aunque no tengan la existencia, porque el detalle que dicen que como no tienen existencia, no lo pueden facturar. Sí, pero si te facturan algo que no existe, no puedes deducirlo. A menos, por eso me estaba esperando, a menos que me digas qué estás deduciendo. Porque aquí dice algo. Todo lo demás aplica el 27. ¿Qué dice el 27? Si deduces gastos, los anticipos de gastos son deducibles en la parte de los gastos. Yo no vendo materiales de construcción, pero los compro como gasto. Me dan una factura de un material de construcción que yo uso como gasto y me le ponen anticipo. Perfecto, deducible el anticipo. Por gasto anticipado. Pero si yo soy una tienda de materiales que doy un anticipo a cuenta de cemento y me dicen, no hay en existencia, pero tú mándame el dinero. ¿Para qué? No me va a servir como reducción. ¿De acuerdo? Margarita, ¿qué pasa con las comisiones bancarias que dan en los primeros días del siguiente mes? Estaríamos dentro del tiempo, Margarita, porque acuérdate que el límite es a más tardar el día en que presentas, perdón, que debas presentar la declaración. El día 17 de febrero. Ya tienes el XML de tus comisiones de enero. Deducción de inversiones. En los términos de la sección 2. Valorar el MOI. Actualizarlo. No deducibles los pagos o anticipos. Oye, ¿los límites deducibles de automóviles? Claro que sí. Me ilusionó que dijeran en la exposición de motivos. Que íbamos a deducir más que régimen general. Oye, sí es cierto. ¿Qué tanto? De 5 a 13% en edificios. De 10 a 25% en mobiliario. ¿Automóviles? No. Ching, pues yo a ellos me quería pegarle, hombre, en los automóviles. Pero bueno, computadoras, 30 a 50. Dados, troqueles, 30 a 50. Bicicletas, 25 a 50. Hasta ahí la cosa me parecía razonable. Cuando hablé con alguien y le planteé esto, ¿Qué crees que me dijo? contador, hay que pegarle a la inversión. Voy a comprar esto y esto y esto, y órale, a deducir. ¿Qué crees? Si haya lo que al SAT le hemos visto en esta reforma fiscal, es bajar a las deducciones. Ya que no pueden crear nuevos impuestos, nos están limitando deducciones y también nos limitaron esto. ¿Cómo? ¿Yo como recicopemo puedo comprar un bien de activo fijo, pagarlo como es, pedir la factura, empezar a deducirlo y no voy a poder deducirlo? Sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que es por miscelánea que me limitan la deducción. Por miscelánea me dicen, eh, eh, eh recicopemos. Máximo 3 millones. Oye, soy una constructora. Tengo que invertir en cuatro o cinco bienes, me vale. Tres millones máximo de inversión. Oye, cada muchachito de esos que estás viendo en la pantalla sale los tres millones. Perfecto. Ese, aplícale los porcentajes de régimen de confianza. Y a los demás, aplícale los de régimen general. Regla 3.1317. Oye, entonces, ¿de qué me sirve? Pégale a la inversión. No voy a poder deducirlos. No. ¿Qué van a hacer? No deducibles. No, son deducibles, pero no con los porcentajes de reciclo. Con los porcentajes de régimen general. Oye, pero las todos los compré en el mismo año. Sí, pero te pasaste. Pasa de los tres millones. Así que vas a tener dos cálculos de deducción de inversiones. Uno para los primeros tres millones de inversiones y otro para lo que pase de 3 millones de inversiones. ¿Cómo ves esta reglita? Nos limita los super extra recontra buenos porcentajes de deducción de inversiones. O sea, inviértele, pero no te pases. Así está este régimen simplificado de confianza. ¿Cómo hace sus declaraciones? Ingresos acumulados igual que régimen acumulación de efectivo. Aquí sí, vamos a considerar mis ingresos de enero hasta cuando voy a hacer el cálculo. Voy a declarar agosto de enero a agosto tus ingresos. Voy a declarar abril tus ingresos de enero a abril. Voy a declarar septiembre tus ingresos de enero a septiembre. Igualmente tus deducciones, tus deducciones efectivamente pagadas más deducción de inversiones. Voy a declarar abril de enero a abril. Anual en marzo. ¿A qué porcentaje? Al 30%. Entonces, ¿dónde está el estímulo? ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está la simplificación? La regla 313-18 nos dice, a ver, mis recicopemos, les tengo buenas noticias, va a estar prellenada. Ok. ¿Cómo va a estar prellenada con tus CFDI de ingresos, egresos, que tú tuviste? Emitidos y recibidos. Y en base a eso, mi estimado Recicopemo, ya está precargada. Oye, no me gusta la precargada. Perfecto. Presenta la complementaria. Oye, pero ya te dije que estoy acumulando. Me estás metiendo, mi estimado SAT, ingresos que yo venía del título 2 y que corresponden a lo que fue el año pasado perfecto contador presenta la complementaria si no te gusta la prellenada presenta la complementaria además recuerden que como personas morales presentamos la anual utilizando la firma recicopemos ahora también las mensuales utilizando la firma